Actualmente la situación aquí en este centro se ha mantenido eh, básicamente con la misma tendencia. Eh, aquí en San Francisco te, la tenemos básicamente controlada. Solamente estamos recibiendo pacientes de otras localidades, con nosotros le estamos brindando el apoyo. Actualmente tenemos 25 pacientes, de los cuales 8 están en la unidad de cuidado intensivo. Eh, de esos 8 hay 6 que están en, en ventilación. Ya en el área de que es intermedio, ahí tenemos 10 y el resto es recuperación. ¿Cuántos ustedes con espacios físicos en este momento para recibir pacientes? Eh, tenemos espacio físico para recibir el paciente en el área de intermedio. Eh, actualmente, eh, la capacidad que tiene el área de UCI son de, de 9 camas. Eso quiere decir que tenemos una cama disponible. Eh, sí nos llegaron unos ventiladores nuevos el día de ayer por lo cual vamos a habilitar otros espacios para poner, eh, brindarle ese, esa, esa opción al paciente.